Buenas, buenas tardes amigos y amigas de la hora de Burlingame. Eh, yo tengo mi cámara media extraña, así que este, estoy haciendo una prueba de sonido, pero le entrego absolutamente todo el comando de arranque en esta oportunidad al señor Lucas Sainz, buenas tardes. ¿Cómo andas Marcelo? ¿Cómo estás en la hora de Burlingame? La gente que nos sigue a través de las redes Te veía un poquito congelada la imagen ¿Puede ser? Sí, sí, porque bueno, los dos usamos una tecnología similar Usamos los celulares como cámara Bueno. Y el mío, que qué. El mío usa el sí. Wi-Fi Entonces el Wi-Fi a veces, viste, medio como que dice Eh, hoy no tengo ganas Contanos, bueno, chusnianos Podría decir que no, no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Para conseguir una tecnología más de punta, ¿no? Ahí falta falta esfuerzo individual. Sí, creo que mi emprendedurismo está fallando en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con esa lógica de, de emprendedor? Hay que, claro. hay que arriesgar más, es, es sí, la... lo, que, lo que pasa es que este no sé qué, no sé qué sucedió, porque. Yo, trato de hacerlo yo, yo por mí mismo, y resulta que por mí mismo, no sé, voy a tener que pedir la ayuda a alguien, cosa que me parece catastrófico. Bueno, pero si le pedís ayuda a alguien que tenga experiencia en emprendimientos, ¿no? Que sepa de, de negocios, que sepa arriesgar, que sepa invertir, yo creo que podemos mejorar el margen de ganancia, ¿puede ser? Sí, pero ahí es más difícil, porque encontrar a alguien que quiera arriesgar... En realidad, no vas a encontrar, porque mm. el sistema hace que los que se meten, la meten cuando saben que son ganadores, no arriesgan nada, nunca quieren arriesgar, es un problema sí. eso encontrar, gente que diga voy a tomar un riesgo, sé lo y que voy que hacer. a hacer, no, ahí sí. son todos bichos, te dicen, nada, si sé qué, que qué, qué? nada, si no la tienen clara, no, yo creo, yo creo que hace falta, ¿no? hacer más méritos. Me parece que bueno, hay que mejorar la, la voluntad, ¿no? Y la por la supuesto, voluntad es la base pero, de todo progreso. Pero claro, yo me siento como que le estoy faltando a la meritocracia, ¿te das cuenta? Como que soy, estoy fracasando y dando un mal ejemplo a la meritocracia. Exactamente, Marcelo, exactamente. <risa> bueno, ¿cómo estás? Estamos. Charlando un poquito, divirtiéndonos, Estábamos jugando, ¿no? A claro. ser un poco meritócratas. Claro. Justamente hoy vamos a charlar un poquito acerca de la meritocracia, ¿no? Esta palabra que está tan presente en el imaginario eh, social, ¿no? Que tanto se repite, que tanto se habla, que tanto se discute, que ve presidentes y expresidentes y políticos de todo calibre hablando de la famosa meritocracia, la gente en la calle, ¿no? Discute quién hace mérito. Claro. Quien no hace mérito para llegar a donde está? Y justamente, bueno, el, el tema que vamos a charlar hoy es el de la meritocracia, ¿no? De, definir un poco de, de qué se trata esta idea, ¿no? Y hacia dónde nos lleva, porque es una idea complicada, es una idea compleja. ¿Es una idea siempre, com acá, siempre acá hablamos de, de ideas complejas, eh, lo cual creo que habla bien de, de nuestros méritos en intentar responder estas preguntas. Eh, es una idea compleja, es una idea difícil... Y que está, digo, eh, está tan presente y al mismo tiempo está tan manipulada que estaría bueno precisar un poco más de que hablamos con, por meritocracia, sobre todo porque muchas veces, o mejor dicho, en general, tiene que ver más con una cuestión de, de dominación, de poder, de orden social, que está bueno saber qué eh, consecuencias, ¿no? qué configuraciones da lugar esta idea de meritocracia. que... Si bien, ¿no? Podemos decir que la idea ¿no? de que deben gobernar los mejores, los privilegiados, ¿no? Es algo que está presente a lo largo de toda la historia de, de la humanidad, o prácticamente de toda la historia, pues por ahí alguno me dice, no, mira, acá en, este, en esta comunidad, que, en este momento, no. Pues pero es, que es como un man sí. eso es como un mantra lo que vos dijiste. Yo cuando Vine a vivir a Burlingame como exiliado en 1975, después fui al colegio al Almaus, un año perdidísimo de mi vida. Este, pero mis ex compañeros hablaban siempre de poner a los mejores. Yo me los quedaba mirando, era la primera vez que escuchaba a alguien, ya en aquel momento, 75, 76, 77. Sí, porque siempre tienen que ser los mejores. Eh, los mejores en esto, los mejores en aquello. Y era como un mantra que después uno ha visto que a través del tiempo se sigue repitiendo esa cosa. Eso, porque es, claro. un enga es una engaña pichanga, eso. Claro que, sí. claro que vos vas a poner al mejor, pero ¿en qué condiciones, no? ¿Cómo, cómo se cocinaron esos mejores? ¿Se cocinaron en base a que hubo una amplia disponibilidad de posibilidades para toda la población, entonces entraron muchos, ponele a competir, o en realidad lo que pasó es que hay dos o tres <ríe> solamente de dos millones que pueden acceder a esas cosas, y entonces qué casualidad que esos son los mejores y el resto no, pues no tiene ninguna posibilidad, ninguna chance. Claro, además, que, que, que definimos como los mejores? Exacto, Porque, además, digo, además, además. Además, que por ahí también esto es una discusión, una cosa es decir, bueno, ¿quién es el mejor médico? Bueno, está bien, ¿quién es el mejor eh, cirujano? Bueno, por ahí es el que hace mejor, obviamente, la, las operaciones. Ahora, ¿quién es el mejor político? El que mejor reparte. <risa> Hay que ver a quién le reparte, cómo le reparte, cuánto reparte así, así, como y cuánto reparte. y como eh, claro, ¿y qué consecuencias tiene lo que reparte? Eh, justamente, ¿no? Porque esto, esto de la meritocracia, el origen, o sea, yo, esto que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, la, la meritocracia, esto del mérito aparece eh, en la historia, eh, de hecho la, la aristocracia está muy ligada a, a la idea de, de mérito, ¿no? La aristocracia, como decía Platón, el, el gobierno de los mejores, ¿no? De hecho... Yendo eh, ahí a, a Platón, me decía que los que debían gobernar la polis eran los mejores, que para Platón eran los filósofos, porque sabían, ¿no? Sabían de justicia, sabían el orden de las cosas, sabían cómo gobernar. Pero digo, hay, eh, te, tiene esa lógica de meritócrata, ¿no? Los mejores son los que deben ocupar, bueno, la posición correspondiente. Pero bueno, no se hablaba de término meritocracia. En sí, el, el término meritocracia, ¿no? que vamos a hacer un poco de etimología, pero es muy fácil, digo, meritum de merecimiento, ¿no? De, del que hace mérito, latín y kratos de poder, como esto de, de la jerarquía o el gobierno, o el poder basado en, en, el, en los mejores, No, es, en realidad se pone como en, de moda en, en los años 60, después de un ensayo, de un ensayo más bien... Una especie de, de novela distópica, ¿no? Que se llama El Ascenso de la Meritocracia, que lo escribió en inglés, si no me equivoco, en Michael Young. Que él escribe una novela donde hay un mundo, digamos, eh, ficcional, o sea, al, al estilo Un Mundo Feliz o 1984 también, eh, eso de las, ¿no? De las distopías, pero gobernado bajo la idea de meritocracia. Y en realidad parece que él lo escribió como una sátira, ¿no? Como mirá qué pasaría ¿no? si todo funcionase en términos de meritocracia. Pero Calondo, ¿no? por el otro lado, ¿no? parece que como que comenzó a formarse en un imaginario que ya estaba eh, a ver, que ya estaba empapado como de, de todo este tipo de ideas, ¿no? es, es, esta cuestión de, bueno, ¿por qué no gobiernan los mejores? ¿no? Y este entendimiento del de mejor con, como aquel que hace más mérito, que de alguna manera se traduce en esta idea de el que bueno se esfuerza más, el, el que más trabaja para conseguir algo, el que más se esfuerza, ¿no? el que más se desarrolla, el más capacitado. ¿no? ¿Por qué no son esos los que realmente tienen el poder? Ahora, la idea de meritocracia es muy importante, ¿no? porque en sociedades como, como las nuestras, todo el tiempo se está planteando esta cuestión de, bueno, por qué... Eh, pareciera, pareciera, ¿no? que aquellos que hacen los mayores méritos, ¿no? los que más se esfuerzan o más trabajan, supuestamente, ¿no? son los que al fin y al cabo no tienen el poder y no viven en, en no sé, en un confort, en una comodidad o en, o en algún privilegio, cuando supuestamente, ¿no? su, de acuerdo a su idea, los que más se esfuerzan son los que mejor tienen que vivir. Bueno, esa es una de, de, la, de, la, de las preguntas que surgen ¿no? para lo que sostienen esta mirada meritócrata. ¿no? Claro. Que, la, digo, que ahora es como forma una parte muy fuerte de estas ideologías ¿no? Eh, liberales, neoliberales o libertarias, ¿no? que todo el tiempo están como ¿no? planteando esto de parece que la, la sociedad o el Estado no está reconociendo los méritos individuales, ¿no? Como parece que, supuestamente, según ellos, las personas se esfuerzan un montón, eh, trabajan, estudian, se recontrapreparan, todo eso, pero después, ¿no? el que no hace nada, ¿no? vive de arriba, no, no trabaja, ¿no? no se esfuerza, y sin embargo, vive mejor que ellos. No sé en qué mundo viven, pero ellos ven la realidad de esa manera. Y tiene esta mirada, ¿no? Esto que le dicen meritocracia. ¿A vos te está haciendo... hay ruido ahí en un... ¿Está haciendo un... Jajajaj. no sé si tendrás suelto algún micrófono? ¿Alguna cosa? No, no. Yo lo escu Dale. no yo, yo escucho... está. bien. Lo escucho bien, ¿eh? Está bien. No, mientras, mientras vos hablabas, yo me acordaba... Eh, pensaba varias cosas. Obviamente que para determinado tipo de cosas uno siempre va a buscar... ¿Quién es el que mejor hace las cosas? Eso es. Eso es natural. Eh, yo entiendo que el, que el mejor, lo que nosotros llamamos hoy en día peligrosamente el mejor, siempre es un problema. Siempre es, fue, es y va a ser un problema. ¿Cómo se, qué otras cosas pueden estar jugando ahí? Me acordé de una, de una frase de la última charla que escuché de, de Álvaro García Linera, donde él hablaba de, de lo que se vive en América Latina. Entonces decía, bueno, que primero eh, ellos intentaron como una democracia de contención, ¿no? Como contener los derechos que piden los pobres, los cabecitas negras y demás. Luego que los pobres saltan por arriba del muro de esa represa de contención, ellos no pueden contener más. Entonces quizás a partir de ese momento ellos empiezan a a embromar con el tema del mérito, de, de la meritocracia y demás, y empiezan a trabajar lo que se llama la desdemocratización. ¿No? Bueno, es... Entonces, ¿por sí. qué digo esto? Porque vos ves situaciones donde, por ejemplo, qué sé yo, los pueblos nórdicos. Los pueblos nórdicos, ellos seguramente que el, lo que lo que uno conoce de ellos, o la fama que tienen, es de que como colectivo, es decir, tiene una vida, una muy buena vida, bastante pareja. ¿No es cierto? No obstante eso, deben tener un montón de gente que debe hablar de la meritocracia, que a mí no me eligen y soy el mejor, este, que aquel, que aquel noruego es un vago que está todo el día tomando vodka ahí en la frontera con Finlandia y, y a mí me pagan. Debe haber de eso, pero yo creo que la única forma de compensar eso es tener un colectivo de gente en una población que acceda a derechos, que acceda a oportunidades y que acceda a poder tener una vida este digna. Es decir, para contraprestar eso, porque siempre va a estar eso en todos en todos lados. no Simplemente esa reflexión, querida. No, está perfecto, sí, totalmente de acuerdo y me parece muy... Muy interesante lo que decía García Linera, sobre todo esto de la democratización, ¿no? Porque la meritocracia, de alguna manera, ¿no? Por lo menos como la estamos entendiendo, no solo nosotros, sino digo la, la sociedad en general. Uy, muy la cámara. La sociedad está bien, está en bien. General, eh, se entiende siempre, ¿no? Ligado como a esta idea de voluntarismo, ¿no? Esto de la voluntad individual, ¿no? Sí. Que es la que se esfuerza y hace el mérito para alcanzar ¿no? sus, sus éxitos, eh, sus progresos, siempre parece como en, en contra del de resto de la sociedad, como en competencia con los demás, como hasta en contra del Estado, que muchas veces para los meritocratas es como el, el enemigo de la meritocracia, ¿no? Yo me mato laburando, yo me mato esforzándome, después viene el Estado sentados ahí en, en no sé, una secretaría, una silla, y dicen, bueno, le sacamos el 30% de su esfuerzo individual para repartirlo, ¿no? Y eso el meritócrata lo pone como loco, básicamente, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque tiene esta idea de, de, del mérito como algo, digo, estrictamente individual. Y es muy interesante, porque esto que mismo que me estabas comentando, ¿no? Eh, la meritocracia, tal como está entendida y extendida ahora en el cuerpo social, de alguna manera entra como en, en conflicto con, con lo democrático. ¿no? Se supone que eh, la distinción ¿no? esta desigualdad individual que plantean los meritócratas eh, entra en conflicto con la supuesta igualdad de derechos ¿no? y, y de obligaciones, ¿no? como la, la idea democrática de la sociedad. Lo que plantea la ideología meritocrática tiene que ver, bueno, cada uno, eh, digamos, no es que no, no son los derechos, ¿no? lo, lo que consigue, sino bueno, cada uno tiene lo que consiguió con su esfuerzo. Bueno, vivienda, salud, educa educación, eh, vacaciones, propiedades, ¿no? Etcétera, pero digamos, para un meritócrata, eh, o por lo menos alguien con esta ideología, eh, no el estado no debería garantizar eso ¿no? de hecho como suelen pedir lo que es el estado mínimo en todo caso es la defensa ¿no? de, de sus ganancias individuales no la defensa de la propiedad privada la seguridad pero no más que eso y por qué digo y, y, y por qué sucede esto bueno digamos para la para la mentalidad digamos meritocrata meritocrática mejor dicho eh, de alguna manera el, la, la búsqueda de, de un bien común o, o de un bien colectivo parece que queda en un segundo plano, ¿no? Como que te dicen, bueno, yo me ocupo de mí, ¿no? Yo me ocupo de todo lo que puedo hacer, y el resto que se joda, básicamente. Parece un poco esa la, la idea que, que va circulando, ¿no? Esto, esas frases famosas que, que se repiten tanto en Argentina y en a ver, en tope el todo el país a ¿no? Esto planeta. de, bueno. Eh, el, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O falta ética de trabajo, o no, o el país se saca adelante laburando, o bueno, todo ese tipo de, de fraseología que marca, ¿no? Un sentido común, que siempre hablamos ¿no? Un sentido común, donde parece que. El que le va bien es el que simplemente por el esfuerzo individual, no, no existe, no es que le va bien porque hay una estructura de contención, porque hay incluso un estado que hasta ese momento le, le garantizó, digo, todas esas posibilidades, eh, por lo menos se las defendió, digo, no, y, y sin embargo eh, no reconocen eso, ¿no? están como en esa lógica in individualista que nosotros venimos hablando, digo, el individualismo es una construcción, digo, es una, eh, un dispositivo de poder que, que se viene configurando hace siglos. Sí. una Yo eh, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. También pensaba, digo, parece mentira, pero a veces, a veces pienso, este, que se da a confusión o se puede, podría darse a confusión. Vamos a poner el potencial, cosa de que después no nos acusen de ser oh, este determinó tal cosa. Yo voy a poner el ejemplo de Cuba. porque Para empiojarte un poco la cosa. Entonces, en Cuba vos tenés que toda la gente, desde el punto de vista de la cultura y la salud, vamos a hablar de esos dos temas, tiene todas las posibilidades. Todo el colectivo de cubanos y cubanas. Pero luego, ellos, sobre todo en el área de salud, donde son muy especializados, de repente tienen que elegir un médico, obvio que va a haber, no querés usar esa palabra, gana un concurso, no querés usar mérito, pero va a haber alguien que va a saber más que los otros, y entonces esa persona es la elegida y eso es sobre la que carga la responsabilidad. Es decir, no son ningunos tontos, es decir... ¿Por qué te digo esto? Porque si no parece como que uno tiene que desechar el mérito en lo absoluto, totalmente, y yo no creo que sea así. Yo creo que el mérito es venenoso, es venenoso, cuando se trata en lo que vos dijiste, cuando se trata solamente de una cuestión individual e individualista. ¿Entendés? Donde esa persona que vos vas a elegir o que va a ser elegida es una persona que no hace nada por el colectivo es decir, por el resto de las personas porque tampoco puedes elegir a alguien que te diga, bueno, vamos a mandar un cohete a la luna, no, el señor no es físico, pero sabé que nunca tuvo la oportunidad de que te diera, entonces lo pusimos ahí para que apriete el botón, no porque hay un colectivo de gente, creo que es interesante hablar de la cuestión individualista de la cuestión egoísta con intencionalidad sobre la economía y sobre la política ese para mí es el punto, porque después vos vas, qué sé yo, eh, uno ha visto eh, películas sobre escuela de ballet en Rusia o mismo en Cuba. De vuelta, altamente exigentes, altamente competitivos y con exigencias durísimas el ballet desde que, desde que son niños. Pero todos tienen un objetivo en la cultura en Cuba y en la salud, que está relacionado con ellos mismos. Está relacionado con un avance colectivo de toda la comunidad, de toda la sociedad. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros, el problema que tenemos acá en esta sociedad, es mi opinión particular, es que eh, se estudia de muchas cosas, se habla de la palabra ahora como si estuviera de moda, abordaje, tal y tal cosa, pero... Yo no veo actualización ideológica, no veo, eh, eh, digamos, eh, análisis eh, profundos y, y públicos abiertos, no de, no de, no, no de, de, de pequeños grupos de personas encriptadas donde se hablen de qué es lo que nos está pasando. Porque hay gente de repente que vos hablas con buena intención y entonces desechan el mérito, pero el mérito existe, va a existir siempre. ¿Entendés? Lo que uno debería quizás es sacar la palabra la, la, la palabra mérito y hablar de la intencionalidad política, de lo que es quebrar el colectivo y llevarlo a uno a una cuestión de búsqueda de bienestar individual desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista eh, económico. ¿Entendés? Para mí pasa por ahí la cuestión, porque si no la gente se confunde, porque dice, ¿cómo? eso es mérito. No, pero si yo quiero, no. Pará un poco. Vamos, vamos a hablar en plata. Es decir, eh, en un estado eh, más comunitario, una persona que no trabaja y que no se esfuerza casi es vista como un antisocial. Entendés? En un estado más colectivo. Casi es vista como un antisocial. Porque vos tenés que hacer todo para la comunidad donde vos estás. Entonces uno tiene que fijarse un poco cómo vamos jugando con las palabras y concretar que esto es una cuestión, es decir, acá por ejemplo en la época del gobierno de Macri, obviamente que era un gobierno que estaba interesado por profundizar las diferencias sociales, por este decir por hablar ideológicamente desde una base conservadora y de derecha no, de, no digo neoliberal porque el liberalismo en otra parte del mundo significa otra cosa. Yo digo netamente conservadora. Netamente conservadora. ¿No? Y basando y cuidando los intereses de cuatro o cinco personas. Entonces, sobre eso, los tipos se escarban y buscan que saben que esta es una sociedad con faltantes, que sabe que en esa sociedad con faltantes donde, na, donde no es probable que te escuchen, la gente puede tener broncas y puede tener rabia sobre muchas otras cosas y por supuesto que le da bronca que si te está laburando todo el día como un perro y de repente le dicen le dicen, ¿no? como dicen, que tal vecino no trabaja nada, no hace un carajo y gana, no sé, 20 o 30 lucas claro que te, te querés te querés comer este una cucaracha pero ahí hay de todo ahí hay, hay de todo era eso nomás sí. Muy bien, eh, estoy de acuerdo. Claramente, yo creo que es una, una falacia. Eh, de hecho, que utilizan a ver los que de alguna manera defienden de ultranza, no Esto de, de, esta ideología, si querés, meritocrática, de, de plantear que el que critica no que la meritocracia o el mérito sea el, el único orden de la sociedad está desechando el mérito claro. me parece que ahí hay un hay un juego de sofístico no sí, ah no porque es típico uno discute y dice ah no pero entonces vos vas al médico y querés que te opere un no sé un barrendero no nadie está diciendo eso nadie está diciendo eso claramente que no me pero parece que el, el por, mérito, eso, sí, por eso por sí. eso yo digo que se debería decir así como ellos te hacen te marcan la cancha y te hace la cabeza, nosotros deberíamos empezar a usar buscar otra palabra. ¿Entendés? Sí, me parece buscar que. Otra sí, palabra. Sí. Otra cosa, otra caracterización. Sí, me parece que la, la, la palabra se utiliza. Eh, a ver, porque. Porque circula y porque es parte de, de la disputa política, es parte de la construcción de sentido, ¿no? Sí. O sea, como estamos discutiendo. Dos maneras diferentes de, de entender, o dos o más maneras de entender la, la idea de mérito, ¿no? Y del, y del valor individual en un colectivo, que es lo que Exacto. está muy bien que vos planteás, ¿no? Es como que eh, cuando se utiliza la meritocracia para ensalzar el, el individualismo llevado al extremo, se pierde esta idea de, de lo colectivo y se pierde por ahí esta búsqueda del. De lo democrático y de, de los derechos y de la igualdad, ¿no? Claro. Que hay, hay, hay una tensión ahí que es que es propia, ¿no? De, de Entre el, el individuo y lo colectivo, entre el mérito y, y, la, y la la estructura, ¿no? Y el derecho y lo democrático. Ahí hay, hay una tensión que está, y que yo no, no creo particularmente que se pueda eliminar, porque si no tenés que eliminar al el individuo o tenés que eliminar a lo colectivo. Y no, y, y, no se, y creo que no se puede. O sea, hay una tensión ahí eh, que creo que, que habitamos y que, y que es parte de, de la disputa política. Eh, sí creo, como te decía, que es una, una manera de falsear la discusión, es, eh, bueno, esto de ¿no? la, la falacia del hombre de paja, no crear un enemigo que, que no existe y a ver, si bien puede ser que encuentras alguno que diga que el mérito no vale para nada creo que nadie seriamente con dos dedos de frente o racional podría plantear que el mérito no lo vale, eh, todo lo contrario sino justamente se trata de pensar bueno, por qué el, el mérito vale de una manera en una sociedad como esta y qué pasa con todos aquellos que no pueden o no alcanzan o eh, no logran digamos Tener o cumplir ese mérito, o peor, todos los que hacen tanto mérito como otros, pero que sin embargo siguen atados a una, nada, una posición de desigualdad tremenda, porque a veces es esa, esa falacia también aparece mucho, ¿no? Parece que el que está bien, digo, está en determinada posición, es el que se esfuerza y el que está en una posición más baja, por más que labure 18 horas por día. Para ganarse dos mangos porque trabaja en, en un puesto de, de informalidad o en una relación laboral eh, terrible o de explotación, no se está esforzando lo suficiente. Y la verdad que el tipo se está esforzando todo lo que le da el cuerpo y la cabeza en, en ese momento. Entonces, eh, la idea de, de pensar el mérito es bueno pensar qué lugar tendría que tener el mérito en, en una sociedad como, como la nuestra. Claro. Eh, y ¿no? eh, vamos por ese lado ¿Y, y cuál es esa relación con lo colectivo no para eliminar el mérito porque eliminar el mérito eh, es eliminar el, el, a ver, el, el esfuerzo individual el merecimiento y, y, y no tiene sentido por algo digo no, por ejemplo digo nosotros mucha gente se, se forma en algo justamente para, para ejercerlo y la educación tiene que ver en parte con una estructura de mérito eh, pero la idea es repensarlo porque el mérito no alcanza a todos, o porque a partir del mérito se justifican terribles desigualdades que lo que de hecho terminan negando, creo que es la posibilidad de que todos puedan hacer mérito, ¿no? Vale. Porque si al fin y al cabo eh, el progreso depende del esfuerzo individual, pero hay personas que pueden esforzarse porque tienen un montón de facilidades y, y las otras se tienen que esforzar diez veces más porque viven en situaciones preexistentes. De, de explotación, de miseria, de violencia, de, de pobreza, de, de mucha de violencia simbólica, etcétera Bueno, entonces, ¿qué, ¿cuál es el, el valor ahí de, de la voluntad? O sea, entonces el mérito en realidad es una falacia, que creo que la meritocracia en el fondo es un poco de, de, de falacia. Yo te decía, no ese ejemplo que, que te decía ayer, ¿no? de, de una carrera, por ejemplo, Digo, el, el deporte, por ejemplo, digo, un deporte cualquiera, el fútbol, el automovilismo, lo que sea, que es una competencia, en teoría se, se basa en el mérito, o sea, se supone que el que mejor destreza tiene, el que juega mejor, el que compite mejor, gana y es el primer puesto, ¿no? Sí. Se supone que es una competencia meritocrática. Ahora, que pasa en una carrera donde vos pones esto, te decía, 10 autos la, en, en la línea de partida, ¿no? La única, una... la, la única sí. observación que yo te tengo que hacer sobre el deporte es que vos tenés que hacer una disquisición entre el deporte colectivo y el deporte individual. Totalmente, totalmente. Yo, yo estoy, estoy pensando totalmente. Sí, porque la, la, la única finalidad del deporte no es ganar tampoco, ¿no? no. O se supone que no. Pero... Cuando uno ve el deporte que se transmite masivamente, está como en, en otra sintonía la, a qué te... deporte que vos hablas? Sí, eh, por ejemplo, fútbol, que es lo que conozco porque transmitimos fútbol nosotros. Eh, cuando vos escuchás hablar técnicos, por ejemplo, Bielsa, eh, el otro día lo escuchamos a Peregrino, el técnico de Vélez, o a, este, a Muriño se llama... ...el técnico, el, el portugués, que sabe un montón... Mourinho, sí... Claro, Mourinho... Eso, esos tipos lo toman totalmente diferente... ...porque trabajan sobre colectivos... ...sobre colectivos de personas... ...ellos te dicen que tratan de buscar un destino común entre ellos... ...es decir que lo que están haciendo es un logro colectivo... ...y lo trabajan de esa forma... ...y que después lo que está sucediendo es que van transitando... ...entonces el ganar y perder... ...son cosas que tratan de, de pues, estar en una liga de, de competencia... Este, obviamente que quieren siempre ganar pero siempre están trabajando sobre el logro colectivo y sobre la, la confianza es. de las personas y la construcción de las personas inclusive todos esos técnicos uno de los lugares que más cuidan, este, no es increíble, es el vestuario porque tratan de que no aparezca alguien muy egoísta totalmente, porque sí, cuando, cuando aparece que... ese egoísta el tipo cree en eso que vos decís No, yo soy el que más merece Tipo JR7 Como es que le dicen a este El de el, el coso que no me lo banco al portugués A R 7 este, eh, Bueno, pero bueno, él es una onda Sí, sí. él es estoy Yo primero entonces, entonces eso sucede Inclusive uno lo ve en distintos eh, En distintos deportes la televisión Pero... sí. la televisión te vende la payasada Vamos a decir la verdad Es un entretenimiento Y te vende la payasada Y el momento de aburrimiento de la televisión Es cuando le ponen el micrófono a Bielsa Y Bielsa lo gasta ¿Entendés? Lo gasta, lo sube y lo baja el periodista este Y lo dejan como un talado Y entonces ellos no dicen nada O este tratan de buscar a aquel jugador Que se prende el cassette y dice lo obvio pero aquel cas aquel jugador que viene y dice no acá claro, lo que importa es el equipo y te habla del colectivo y del colectivo del colectivo vos te das cuenta lo podrás ver después en algunos partidos cómo el periodista se aburre porque el tipo sí. busca que el deportista hable sobre sí mismo eh, yo soy el capo, el otro y yo te digo, no, pero vos. Y el tipo lo chusea, le dice, no, pero vos fuiste el mejor, diste no sé cuántas jugadas de gol. Y el otro dice, no, es toda una estructura de juego, este, es un colectivo que nosotros pensamos. Quería hacer esa salvedad. No, está, está buenísimo. Eh, estoy de acuerdo. Igual, ahí estás pensando el, el colectivo en un equipo, digamos, o en un, o en un conjunto de, de jugadores. Claro. Ahora, si, si pensás si en el fútbol como colectivamente, claro. eh, encontrar, digamos, la, las desigualdades claro. y el tema del, del mérito que está súper explotado. De hecho, eh, cuánto ¿cuántos jóvenes? Pienso los jóvenes que, que, que ven el, el, el fútbol, bueno, por como instrumento de, de ascenso social, como claro. esta idea de, de, de salvarse a, a partir del fútbol, ¿no? Como esa... Esa posibilidad ¿no? de, de triunfar y de progresar la vida a partir del fútbol. En ese, pensado, claro, en ese sentido, en América Latina, el fútbol es una máquina de picar carne. Porque por cada tipo que llega, tenés 100.000 que quedan atrás. exacta Exactamente. no bueno y, y, y, y, y pensando en esta cuestión, acá como en Argentina, o en América Latina, eh, como que pega mucho esa imagen ¿no? de, del, del futbolista nacido en, en la pobreza absoluta que gracias al fútbol, eh, digo, triunfa, es exitoso, es famoso, es millonario, ¿no? y, y como que representa el anhelo de éxito y de ascenso social. Es como que acá en América Latina es como una fantasía, pero súper recurrente, digo, y, y yo también la he tenido, no te preocupes, que no, no, ni, ni sé patear la pelota, pero bueno, la, la fantasía imaginaria eh, está y decime, ahí. Y vos de qué hubieras jugado. No, yo soy, yo soy arquero, pero... Ah, eh, mirá cinco, atajo, atajo. Hay que atajar el... penales eh. Hoy en día el, en el... arquero está... Re... No te preocupes, es como que hacemos eh, Disculpame, vamos a hacer una cosa ahí El arquero está resignificado hoy en día ¿eh? Así que mira que tiene que saber Tener este manejo de pierna Tiene que saber y jugar bueno, No solamente atajar Bueno, ahí, ahí fallo, el manejo de pierna No es lo mío, eh Ahí fallo, no, no, no No, no, no estoy para pero, pero, pero digo, está bueno que... el, tema, el, el deporte de el deporte te apasiona porque mira por ejemplo vos pegaste en la tecla de algo que cuando empiece el futsal yo iba a empezar a hinchar o a decir sobre lo que vos dijiste Hurlingham por ejemplo Hurlingham tiene eh, es un lugar genéticamente de deportistas mucha cantidad de deportistas es más en este momento tenemos dos jugadores en la selección mayor ...que son de William Morris. Mm. Es verdad, ah, me enteré por, por la hora de Burlingame. ¿Entendés? Entonces yo decía... ...estaría buenísimo que teniendo la universidad pública... ...preocuparse por los jugadores... ...preocuparse por los jugadores de futsal por ejemplo, que está ampliamente difundido y es muy popular el futsal en todos lados, preocuparse, nosotros en Hurlingham es decir, eh, tenemos distin dos o tres equipos de, de, de futsal, uno solo en AFA y después el resto hace un montón, pero preocuparse por los chicos y los estudios, si terminaron en secundario, si terminaron la primaria, si pueden ir a la universidad a estudiar. Yo le decía a los chicos, digo, no es lo mismo. Que vos en tu vida estés haciendo una carrera y tengas un horizonte de profesional, ¿no es cierto? A que vos estás jugando al futsal y no tenés nada atrás tuyo. Entonces, eh, lo, los tipos que manejan los clubes saben eso. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces vos aceptás cualquier cosa, lo que te den con tal de jugar, pero si vos tenés una perspectiva atrás tuya, de que sos profesional de que vas a terminar la carrera no sé si van a poder usarte tan fácil no sé totalmente totalmente de acuerdo sí, mm. eh, estoy de acuerdo bueno eh, me, me parece que el ejemplo está bueno, pensar un poco esta, esta lógica de, de la meritocracia o del esfuerzo individual, vos dijiste bueno, por uno que llega ahí 10.000 que se quedan afuera. Sí. Y esos 10.000 no no es que se quedan necesariamente porque no se hayan esforzado lo suficiente o no hayan hecho mérito. no A veces depende de, de factores, eh, a ver, depende de factores estructurales, eh, económicos, sociales, que bueno, muchas veces digo, esta idea del mérito no lo contempla. Digo, lo mismo que, que cualquiera de nosotros. No es lo mismo nacer en un lugar que en otro lugar, no es lo mismo nacer en un determinado tipo de familia que en otro tipo de familia, no es lo mismo nacer ser hombre, ser mujer, ser heterosexual, homosexual, trans, digo, eh, todas esas cuestiones eh, nos enfrentan como bueno, estructuras de, de poder y desigualdad que claramente no, nos afectan y, y nos condicionan a, al momento de, de tomar decisiones. Entonces esa cuestión de, del mérito... Se, se empieza como a desdibujar, por lo menos se puede relativizar. Realmente no es solo el, el esfuerzo individual lo que determina, entre comillas, el, el progreso de alguien en la vida. Eh, me, el ejemplo está bueno, uno puede encontrar así, un, un millón de ejemplos. O que por más que se hayan esforzado un montón, por diferentes circunstancias, quizás no llegaron o, o quizás no eran tan talentosas, pero eso no implica que sean menos que nadie, ¿no? La no, cuestión bien. de poner la vara de poner la vara entre mejores y, y peores, eh, puede servir digamos en, en un contexto eh, quizás donde hay una igualdad de base. Entonces ahí se puede plantear, bueno, en, en ese, a partir, alargamos todo con el mismo auto, no en la, en la misma línea de carrera, y bueno, ahí el que maneja mejor, bueno, es el que gana y está bien, o por lo menos eh, tiene más sentido. Ahora, si uno arranca con la, la Ferrari, el otro con el fitito, el otro con el, el auto de los picapiedras, bueno, la carrera está casi sentenciada de antemano. Y, pero, bueno, obvio que puede pasar, ¿no? Siempre otra vez a la fantasía de, del individuo que, que arranca, no sé, en el troncomóvil, ¿no? Y por irle a la Ferrari, bueno, se, se choca porque se equivoca y, bueno, justo una vez gana el troncomóvil y ah, el sistema funciona, el, el, ¿no? el pobre puede llegar a triunfar. Pero es muy típico, esto se está en el, en el imaginario. Y claramente no, o sea, sí, hay individuos que pueden transformar, hay hay movilidad social, hay una cierta movilidad social, pero la, las estructuras de, de base, ¿no? las dos poner la Argentina, no las 200, 300 familias privilegiadas, elite de antaño, de hace 200 años, siguen ahí eh, en su posición de, de privilegio, ¿no?, ¿No? Por lo cual esta cuestión del mérito individual eh, es muy... Siempre, ¿no? Se, se, es que relativizarla. Pero... Estaba leyendo una nota, eh, no, no, no, me no me acuerdo de quién era de quién era el informe, pero planteaba justamente eso. En, a ver, en, en las familias de élite de, de mayores ingresos y de privilegios económicos, la posibilidad de que el hijo sea de la élite y privilegiado y, y, tenga, y sea millonario siempre son muchísimo más altas a que alguien de, de, de clase baja pueda acceder a eso. Más allá más allá de que también podríamos relativizar si el mérito tiene que ver necesariamente con el progreso económico, que parece que es algo que eh, estamos tan domesticados ¿no? en, esta, en esta ideología, en esta racionalidad eh, económica en la que estamos metidos, que siempre que pensamos el progreso lo terminamos pensando en términos no sé, económicos o, o de profesión, ¿no? Claro. Y eso también es terrible, porque habla de una colonización del pensamiento. Digo, ¿por qué el progreso tiene que ser necesariamente eh, vinculado a eso también? Lo digo yo, digo, o, sea, o, o vos o cualquiera, cualquiera que trabaja para desarrollar una, una profesión, pero eh, también la, la cuestión económica... Porque qué solemos siempre vincular el progreso con el éxito y el éxito con, con lo económico? Eso es una colonización del pensamiento, me parece a mí, ¿no? O sea, estamos como construidos en, en una racionalidad, ¿no? O sea, en una forma de, de, de que se regula nuestra conducta, en una normativa que tiene que pensar el, el progreso en, ese, en esos términos. Y eso también choca. porque el mérito tiene que ver necesariamente con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y acá es cuando la, la, la gente me va a matar, pero no importa. No, ¿por qué hay más mérito en un ingeniero que en un poeta. ¿Qué cosa? O sea, no sé. Hay escucha. más mérito en un ingeniero, sí. por ejemplo, o en un abogado, que en un poeta. ¿Por qué hay más mérito? Porque es una cosa, como vos dijiste, muy, muy bien, que está construida a propósito. El sistema económico que nosotros, que nosotros vivimos es un sistema económico que está basado en la estafa y en la violencia, directamente. Ese es el resumen. Entonces, ellos cada tanto eh, necesitan de ejemplos. También se alimenta, en forma importante, de la alienación de la gente. La, la mayoría de la gente vive alienada. Es decir, vive en un mundo que cree que es parte. Luego, se da, luego cuando se da cuenta de que no se va a poder comprar el BMW o ese Audi o lo que fuera. Entonces le agarra la bronca china y se pudre. Igual se pudre pero no resuelve nada porque no entiende qué le pasa. Porque está alienado o alienada. Eso por un lado. Después... ¿Qué demuestra esto? Yo me acuerdo eh, del, eh, del historiador este, Ovaldo Bayer, al quien yo este, conocí alguna vez, le pude hacer alguna entrevista en el barrio de Villa Puyredón, en la escuela, sí. este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Rodolfo Walsh, que está ahí sí, en bueno, ese ¿le barrio. Le hiciste una entrevista a Ovaldo Bayer. Sí, pude Qué hacer. lindo, ¿no? Compartir... Eh, no dos o tres años antes, incluso después él vino acá a Burlingame en un verano, cuando gana el que se puso la carpa acá del municipio, que había todo un evento de cultura, él estuvo y demás. Él acusa, en determinado momento muestra los papeles de llegada de la familia Martínez de Oz. Y entonces mostró cómo llegaron al Río de la Plata y cuál era el negocio al que se dedicaban. Se dedicaban a la trata de personas, o sea, eran esclavistas. ¿Qué les pasó? Nosotros tenemos parientes de los Martínez de Dios viviendo en Hurlingham. ¡Qué casualidad! En el mismo lugar donde Videl daba catequesis. Este, se me escapó esa vieste, no sé por qué lo quise decir. Entonces le hicieron juicio y lo perdieron, obviamente, porque todas estas personas, incluso los más hacendados, es decir, no es que lo que tienen lo hicieron porque, uh, consiguió una herencia, tal cosa. Lo hicieron, por ejemplo, en la campaña del desierto. Es decir, Roca después le regaló el hermano de Roca, Tariba Roca, que era lo más coimero del mundo, regaló, regaló hectáreas de tierra expropiadas y robadas. Entonces, ese sistema se basa en eso, se, estafa, se basa en estafas, en apropiación de cosas, en violencia y en todo tipo de esclavitud, todo tipo de esclavitud. Entonces, ¿qué hacen ellos con la cuestión del mérito y la meritocracia? Ellos saben que a los más humildes los tienen que tener divididos, porque si los tienen unir, si están unidos los más humildes y de repente empiezan en conjunto a pensar cosas raras, como dicen ellos, ellos van a tener un serio problema. ¿Entendés un poco lo que dice Álvaro García Linera? Se termina la democracia de contención y ellos ahora van sobre la desdemocratización. Pero, básicamente, básicamente lo que, lo que sucede es eso, el sistema económico en el que vivimos, reitero, es un sistema injusto, es desigual, es estafa y es violencia, no tiene otro sentido, el resto lo que hacen es dividir abajo y achar, y achar, y achar, y achar, entonces, luego, claro, ellos tienen distintas formas, tienen las caras visibles, los políticos visibles en los distintos países, que dicen cosas este, bien extralimitadas, y después tienen... De los otros, como digo yo, de aquellos que tratan que los pobres no le den bola a los pobres, sino que le digan, mirá, el patrón también es bueno, este el dueño del banco es un vecino, este, y todo lo demás, para que no se junten. Es decir, es la, es la teoría de Esparta, viste, que en Esparta dice que el, cada tanto, si es Esparta era una tenía una, una, una muralla, y afuera vivían los plebeyos. Pero el problema es que los plebeyos eran más que los espartanos. Entonces cada tanto salían, una, como si fuese una horda de espartanos, a matar gente. Porque ellos no podían permitir que fueran en un número demasiado grande. ¿Entendés? Entonces, sí, sí, sí. el sistema... Después nosotros le podemos dar toda la vuelta que, que la meritocracia Que aquel dijo aquel cosa Mira, básicamente el sistema es, Está basado en, en esta parte Y está eh, basado en una violencia eh, Física En amenazas de violencia física Pues todo lo simbólico Además son como estrellitas de colores que le ponen Pero los tipos te miran y te dicen Vos te metes con mis cosas Y yo te reviento Es fácil es así, hay un límite. Cuando vos quebrás ese límite, ellos te dicen... Mozo, ¿me trae la cuenta? Me voy. Me las pico, porque tengo que hacer otra cosa acá. Se terminó la democracia. Yo me acuerdo cuando se terminó la democracia en el Uruguay. Este, para nosotros fue una sorpresa. Y ahora vas a ver qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Mi padre me habla y me dice que le habían dado 24 horas para irse. Y que lamentaba que yo tuviera que dejar de ser un adolescente para convertirme en un hombre. Entonces yo le pregunté que, que había, pero, ¿qué había pasado? Entonces me empezó a explicar, me dice que mira lo que pasó es que al, al Uruguay lo dejaron jugar a la democracia todos estos años, hasta que en ese momento de tensión social había aparecido el Frente, el Frente aparecía como una amenaza real, y los tipos dijeron, hasta acá llegó la democracia. Y a la mierda con la Suiza América, y con los méritos, y con el, el Estado eh, plural, el Estado transparente, y los concursos, y todo dijeron, no, acá hay gente que nos está sobrando, eh, nos sobra el 20% de la población. Entonces yo te digo que sé de qué te estoy hablando, es violencia, y es estafa. En este sí, momento... Sí, en este sí. momento... Es decir, todo el mundo sabe que en el Uruguay siempre va el dinero negro argentino. Y todo el mundo, que lo que están... Conocen cómo se llama el estudio jurídico que está en Montevideo, que se dedica a hacer eso. Pero como es estafa... Todo el mundo se hace como que lo maquilla, me uh, vamos a maquillar esta relación, digamos algunas barbaridades sobre Uruguay hoy en día, este, así salvamos las cosas que esto pero el negocio no se toca, los negocios no se tocan. ¿entendés? bueno, sí, sí, claro que sí es, y entonces es aparece, el mérito, la... aparece el mérito aparece eh... el mérito, no, porque aquel que tiene eso no, pero pobrecito, yo voy a llevarme mi mérito a Uruguay, si un Uruguay es una joda no, por eso, ahí está claro que el, esta cuestión de, de la meritocracia eh, funciona más como, como una legitimación de, de, de, de los poderes fácticos, sí. claramente es, es como una excusa es como una excusa para que es más, te voy a decir una cosa, una cosa para que hablemos nosotros. ¿Entendés? Es decir, la gente, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema que tienen hoy en día? Vos fijate, más allá de la meritocracia, apareció el tema de la quema de campos, ¿no? Entonces sí. hay una propuesta de ley que está buena, que dice que todo campo incendiado por 60 años no se puede usar para nada, o sea, los cagás. En Holanda, que pasó lo mismo Por para, para, para el tema inmobiliario Hicieron una cosa peor Que dice, no, vos prendes fuego en un campo Y en ese campo no se puede hacer ningún negocio inmobiliario <risa> Directo, ni 60 años Dice, vos lo prendiste fuego No se puede hacer nada No se puede ni comprar ni vender ni nada Chau, a la Punto uno Punto dos con el tema de el impuesto de los tipos que más tienen entonces fíjate cómo salta es la tierra y el dinero bueno lo del, el, el impuesto a la riqueza es es clarísimo es, es todo muy claro no es tan obvio que cada vez no parece obvio porque estás después discutiendo con 50 mil millones de personas que dicen no el, el estado le quiere robar a, a, a los empresarios y a los que trabajan pobrecitos, ¿no? Para... pobrecitos. pobrecitos. como que como que la, la gente mezcla no todo el, el no sé un propietario de un comercio una no sé una pyme ponele que que le cuesta llegar a fin de mes con el, el dueño de Shell o sea y, y, y todo metido en esa, en esa cabecita, ¿no? Pero todo con esta esta construcción. Digo, los, los medios... Eh, bueno, una gran cantidad de medios... mira pues, discul... está haciendo una salsa con esa cuestión de... Disculpame. Oh, pobrecito, sí. Los medios, yo... Sé que es difícil el tema. Dejen de mencionar a los medios. La no, construcción de la gente. La construcción de la gente es el boca a boca. La gente no te está con el diario diciéndote tal cosa. Te lo dice... ¿Un vecino que está alienado? ¿O pero una sí, vecina sé, que, lo, que se no, lo dice no digo, otro? No le dan ni pelota. Pero ya lo, sé, no, no y hay construcciones eso, pero que vienen hasta refiero, de la escuela secundaria. Que vienen de, me refiero sí. a, a que no, nada, que es algo que, que es visible. Yo no sí, estoy más bien al, al verdulero de la esquina y la verdad que no lo conoce nadie. Ahora te digo, no sé, Infobay, Daniel Haddad y sus amigos, y, y tiene es más concreta la cuestión pero digo eh, en general de esto, esta esta mirada de, de oh, no pobre lo, por los ricos no otra vez eh, el estado que viene a saquear las ganancias que se hicieron eh, trabajando no se compraron, no sé, compraron tierras porque se las ganaron eh, emplearon gente porque invirtieron en el país y la riqueza la tienen bien merecida y nadie se las puede sacar porque el, el Estado se las roba, no obviamente, o la gasta en planes sociales. Y otra vez toda esta, esa construcción que se hace eh, nada, en base a esto, ¿no? El empresario bueno hace el mérito, ¿no? Estado malo se, saca, se roba la riqueza. Es claramente una construcción de lógica. Obviamente que los que alientan eso son los empresarios y los amigos de los empresarios. El los Estado, supuestos. el gobierno en este momento, una de las cosas que debería hacer, debería publicar el nombre de las empresas y los titulares de las empresas que han sido beneficiados muy bien, donde se les ha pagado el 50% de los sueldos de la gente que tienen trabajando. Vuelvo a repetir, debería ser publicada la lista de todas las empresas beneficiadas y de las familias titulares de esas empresas, porque no sea cosa que después nos encontremos con otro tipo diciéndonos que ellos han tenido un mérito y que no sé qué carajo. Entonces, cortémosla con el relato y hagamos una documentación. Documentación mata relato. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no me los quiero contar dentro dentro de dos o tres años diciendo barbaridades? Es decir, el Estado los ha mantenido en medio de la pandemia, les ha pagado el 50% de los sueldos, ha regalada la plata. Y que después los tipos te vengan a decir, no, pues esta la hice yo, esta es mía. A mí el Estado, que me da? ¿Entendés? Entonces yo quiero, me gustaría que lo publiquen eso. A ver, ¿a quién se ayudó? Porque el que lo está ayudando se ayuda con, con plata del, del Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional se alimenta con el IVA y el IVA se alimenta con lo que consumís vos, yo y nuestros amigos y mis amigos de San Damián o mis amigos de Barrio Mitre o de todos los otros lugares. Entonces yo quiero saber a quién estamos ayudando y tener los nombres de los titulares de los tipos que se están beneficiando. Para que después no me vengan a correr con el tema de... Ah, no, pero esto es mía. Es mi mérito. Bueno, por, ¿No sabés que no mi padre digo. vino acá hace mil años a la Argentina y hizo tal cosa? Anda. Por algo no lo hacen. Bueno, pero eso sería un acto de estupidez no hacerlo. Bueno, no, no digo que... Lo digo yo, Marcelo Cobán, 18654816. No tengo no, por eso, yo, no, no digo que no sea un acto de estupidez... Probablemente haya algún objetivo político en, en no hacerlo dar la cara. Está ah, no bien, sé. Ojalá, pero mira no hay problema, porque todas las cosas evolucionan y lo que, y lo que está hoy quizás mañana no esté, así que no, eso no importa. Es decir, eso es una evolución natural en las cuestiones sociales, en la humanidad. Pero lo que uno quiere es que la gente deje de estar alienada y se dé cuenta. Porque inclusive, gente que de repente no necesita ayuda, pero, ¿qué es de clase media? También esa persona está ayudando a ese otro. Pero, hay, de hecho, bueno, un montón de, de empresas que no necesitan ayuda del Estado han recibido un montón de ayuda del Estado. Empresas con ganancias millonarias, que igual les han bancado los suelos, los salarios y otras cuestiones. Aparte, vos fíjate los, que los ellos, ellos, ellos son de la ideología de decir que si el Estado imprime moneda, eso genera inflación. No. Bueno. Cosa que es mentira, ya hasta la Reserva Federal de Estados Unidos ha demostrado que son mentira porque viene hace por lo menos seis años imprimiendo a tasa cero, o sea, y eso es verificable. Agarren Bloomberg, pregunten a quién, este, ¿cuántos, ¿cuántos miles de millones de dólares lleva, lleva impreso Estados Unidos y regalado? O sea, pero en este caso, es decir, los tipos no encuentran un demérito del Estado, si les presta plata para pagar el 50% de los sueldos y vos decís, ¿y de dónde sale esa plata? Si no tenemos dólares, no tenemos mango Estás imprimiendo. Yo no tengo problema con eso. Pero no me calienta. Puede dinero fiat, dinero de papel, que en el fondo no tiene ningún valor, ni eso ni el dólar. No tiene respaldo contra nada. Es lo que vos pensás que puede valer. ¿Entendés? Pero entonces vos decís, esos tipos no están diciendo absolutamente nada ahora. ¿Cómo no dicen nada? Por eso digo, quiero conocer los nombre para cuando los tipos empiecen a cacarear. Con el cacareo, le mostrás y decís, discúlpame, tú te llamas Raúl Ricardo Rodríguez? Bueno, mira vos recibiste durante tantos meses, recibiste tanta cantidad de millones de pesos para pagar el 50% de todos tus asalariados y... ¿Cómo en ese momento vos no se te ocurrió preguntarte de dónde provenía ese dinero? Bueno, es que ya están cacareando hace rato, que están cacareando y mm. están ahí queriendo marcar la agenda. Claro. Pero es, es, es terrible, es, es terrible. Además, ahora que te ven en esto de que todas las empresas se quieren ir del país, que. no Es toda una, claramente una movida de mentira que, que están. Nada, que están moviendo. El otro, Pero bueno, el, el otro día salían con que se querían ir, perdóname, porque esto es para reírse, con que se querían ir al Uruguay, no sé si eran más de 20.000 argentinos, ¿no? Entonces un medio de prensa argentino este fue y, le, y consultó con el Estado uruguayo. Y el Estado uruguayo le dijo que no, que la, el pedido de, de residencia fiscal tenían 240 argentinos, nada más que estaban pidiendo en la residencia le dice, sí, sí, son tengo 240 pedidos, dice, nada más no, no 20.000 ni nada por el estilo es terrible, es, es, es terrible no y sí. va, está todo tan conectado ¿no? esto de, desde la, la, ideología, la ideología o la racionalidad meritocrática este rechazo no a, este rechazo al Estado este rechazo a lo, a lo colectivo a la salvación individual ¿no? es Creo que parte de, de, toda una, de toda una lógica donde, bueno, donde estamos todos metidos también, ¿no? Y donde estamos como disputando política, ¿no? Y, y al final con, con esta realidad, ¿no? Nos estamos peleando en, entre nosotros y, como vos dijiste, el dueño, el, el dueño ahí de. El dueño de la tierra, el dueño de la empresa, el dueño del recurso. ¿Sabes qué poco le importa? <risa> El tipo viene y te dice, vení, vení, vení, vos vas a hablar de, de política, de democracia, man. yo te voy a decir, la línea tuya es esta. Dice, vos no podés pasar de esta línea, vos no podés hablar del, del dinero y no podés hablar de la tierra. Si vos, fuera de eso, decí lo que quieras. Pero cuando vos empieces a hablar del dinero y empieces a hablar de la tierra, eh, vas a tener un problema, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ¿no? eh, creo que en esta cuestión del mérito, creo que realmente habría habría mérito, ¿no? o sea, realmente habría igualdad de oportunidades si existiera la, la justicia social, digamos, si todos pudiéramos ¿no? arrancar en la, en la misma posición o estar en posiciones similares, y bueno, yo ahí, ahí entendería más el mérito, ¿no? Que una sociedad esté armada en base al mérito. Si todos tenemos el mismo piso, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, pero reales, ¿no? Los mismos derechos reales, no los mismos derechos de, de proclama, de discursito, ¿no? Claro. O sea, esto de... Los mismos derechos no de del relato. relato. Los derechos del relato, como digo yo. Claro, ¿no? En, en, una, en una sociedad así se puede hablar de, de igualdad de oportunidades. Yo te decía si esto de... Esta, esta idea... ¿no? como para ir ¿no? dándole ahí un poquito una, un una, una redondez eh, que planteaba um, este sociólogo francés, Dubet, eh, que justamente critica ¿no? esta este idea de, de la mediocracia que suele estar entendida como igualdad de oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades, bueno, la voluntad y el mérito es que, el que define, ¿no? acá el, el que le va bien y el que le va mal. ¿no? Y él proponía... Eh, pensar en la igualdad de posiciones, qué es esto, ¿no? Bueno, para que podamos hablar de igualdad de oportunidades tenemos que arrancar en el mismo lugar. O sea, tener todo, por ejemplo, educación, un, un, buena alimentación, vivienda, ¿no? Un ambiente contención, no solo derechos en términos materiales, sino derechos culturales, derechos a la li libertad de expresión, a la, a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces ahí se puede hablar de igualdad de oportunidades, pero si no, es toda un, una ideología que básicamente encubre la, la desigualdad social. Claramente, ¿no? Eh, y que tiene que ver con, bueno, cómo pensar una, una sociedad desde la justicia social. La justicia social entendía como, como algo democrático. Y no que quede o, o en un relato, o, o en una pantomima, o en una payasada. Claro. Que es un que poco lo, digo, lo que... Que aparezca un, un gracioso, gracioso... Ojo que es un chiste. Te va a decir, yo voy a hacer justicia social, los quiero a todos arrodillados. <risa> todos y arrodillados, la otra postura es o arrodillados, o agachados. Usted elija. Dice, sí, sí, sí. Y, y no digan que no soy generoso, que no soy justo socialmente. Les, los quiero a todos arrodillados. Y ya saben lo que tienen que hacer. Porque sí, si no me voy a poner violento. Y además les voy a robar lo que tiene en los bolsillos. Sí, es, es, es terrible. Y bueno, nada, un poquito lo que él él plantea esta cuestión bueno, de, de la necesidad, obviamente, de, de la intervención del Estado, porque al, al fin y al cabo, ¿en qué coinciden un poco la, la, los meritócratas? Bueno, en correr al Estado de la disputa, básicamente, ¿no? Sí, el Estado tendió como una instancia que, bueno, puede mediar, justamente, puede redistribuir o puede modificar un poco el, el curso del el tránsito de, de la riqueza. Que obviamente en un mercado donde se parte de... De, de monopolios ¿no? se parte de bueno, no sé, 200 dueños de todo eh, ¿qué libertad de mercado existe? ¿no? ¿qué, qué, qué derecho a, a la libre propiedad existe en un mundo dominado por monopolios? ¿no? básicamente en un país dominado por monopolios, entonces claramente digo el, eh, la ideología meritocrata como encubridora de, de las desigualdades sociales se choca siempre con, con el Estado entendido en esta en esta idea del de que puede redistribuir o el que puede garantizar eh, los, los derechos democráticos obviamente con todos sus límites ¿no? esto que vos decías la democracia de contención bueno, puede ser un avance en, en esa democracia de contención pero cuando se desajustaron las cosas baja, baja la línea bajan los mercados la, la línea de bueno, sacame la democracia del medio y los mercados terminan respondiendo en eso, ¿no? Pero Parece que... vos fijate, por ejemplo, en Estados Unidos, el otro día, para ver elecciones. Entonces, ¿Trump qué dijo? Rompiendo con la democracia de contención y viajando hacia la democratización. Dijo que si él perdía, no se iba de la Casa Blanca. O sea, no le importaba el resultado de, la, de las urnas. ¿Entendés? Es uh -huh. todo una... Es toda una, una es toda una provocación, yo creo que el, que el sistema en que nosotros vivimos es, es, es muy procas, es muy procas, yo no yo lamentablemente soy muy muy descreído, uno se maneja como se puede manejar dentro del sistema pero yo lo entiendo como un sistema como degenerado, eh, como que hay una degeneración intrínseca que le impide a la gente eh, poder ser y van a ser lo que sea necesario, lo que sea necesario para que la gente no abra los ojos, para que la gente no piense, para que la gente siga ciegamente lo que le digan. Y ahí juegan, juegan muy mal, muy mal, muy mal, muchos de los que se dicen nacionales y populares, juegan pésimo, juegan muy mal, es decir, porque es como que vos te preguntás... Eh, si vos si vos trabajás sobre el personalismo Ese personalismo es como un amigo de la meritocracia Pero es amigo de la desdemocratización ¿Viste? Porque el personalismo es el capo El que tiene el mérito, él llega mm. Pero a su misma vez es des, es destructor de democracia ¿Viste? Porque vos sí. decís Pero pará, ¿cómo <risa> es el asunto Sí, sí, hay, bueno, es eh, esa disputa que, que decíamos siempre entre el, el individuo y el colectivo, o ¿no? mm. el individuo y la estructura. Mm. Eh, lamentablemente, bueno, eh, sí, como, como planteas muchos de los que se es, que suponen que tienen que apuntar hacia la, la igualdad de posiciones, terminan teniendo políticas o, o posturas que parecen de, defender, bueno, básicamente la, las desigualdades intrínsecas. Claro. Entonces es, es terrible, lamentablemente estamos en un momento difícil, yo creo que estamos bastante partidos, ¿no? Creo yo, en este enfrentamiento eh, contra la derecha o como quieras llamarle, contra estas posiciones, que tiene que ver también con, bueno, todas estas posiciones de, de extrema derecha que, que van ganando en, en la región o que se sostienen en la región, desde Trump a Bolsonaro. O, sin embargo, sin embargo, a pesar de que huele feo, yo digo, por alguna razón, es decir, este algo habrán hecho bien los pueblos para que ellos se alarmen y entonces decidan hacer este tipo de cosas escatológicas. Hmm. Sí, ah, claramente, a ver, claro, hay eh, te eh, unas cosas se han, se han es bien. Vos tenés que ponerte a pensar por qué el enemigo está reaccionando así y por qué me quiere llevar a empujarme a jugar en, en un territorio que para mí no va a ser de ganar. Entonces vos decís, es algo que yo hice. Es decir, algo que yo hice, lo hice tan bien que parece que no me di cuenta y que el otro se asustó. Entonces empezó, a, por ejemplo, un caso sería Bolivia. Es decir, donde Evo Morales gobierna hace un montón de cosas y los tipos se asustan y dicen, no, esto, esto ya no se puede contener más. Viajemos, hagamos un viaje directo, mozo me da dos boletos hacia la desdemocratización, porque Bueno, es que a, ahí está, digo, ahí cuando, cuando justamente el, el avance en la conquista de, de derechos mm. empieza a ser una amenaza para... Para la, las bases de, de, del mérito y de la desigualdad, bueno, eh, empiezan a jugar todas las cartas posibles. Por eso, Por eso hay te que, digo, También hay que pensarlo no tan negativamente, sino pensarlo. No, decir, es que ¿Qué si, hicimos nosotros para que estos tipos reaccionen así? Si algo es que, bueno debemos haber hecho. Es que es un. Es que, para, pensarlo también desde conflicto, desde las relaciones de fuerza, ¿no? Desde, mm. desde el poder. Es mm. decir, evidentemente hubo avances que. Eh, bueno, que. Asustaron, si querés, o afectaron, o por lo menos disminuyeron eh, ciertos monopolios o, o ciertos márgenes de ganancia, que, pero que también han sido insuficientes. Por eso, bueno, está esta, esta posibilidad de que vuelven a remeter. Me claro. parece que, que siempre pensarlo en, en este y de vuelta, porque si no, uno obviamente cae en el. Si cae en el blanco y negro, me parece que la historia es dinámica, ¿no? Y, y las claro. ciudades son dinámicas. Me parece eh, que. Buena parte también ¿no? de, de, de, de la batalla cultural que, que se ha generado en contra de este tipo de, de posturas meritocráticas eh, han tenido avances porque han permitido discutir un montón de términos acerca de, de cómo vivimos y cómo organizar la sociedad y qué sociedad queremos. Pero la, la reacción de, si querés, de, de, del autoritarismo, de la derecha, también es, es enorme. Eh, me parece que estamos ahí en una disputa que bueno, no la vamos a resolver nosotros dos estábamos estamos acá en el barro también pero, pero qué, lástima, pues, qué lástima lo lamento, que ¿Qué? saqué la esperanza me, pero me, que... me voy a poner a llorar me voy a poner a llorar y pero... uy, con Lucas resolvemos todo Lucas, no seas malo no soy malo, pero me <risa> pasa es que tiene que ver con, con tensiones y, y, y problemas, bueno po políticos que, que forman parte de, de, de la historia, ¿no? ahora me voy a alienar y voy a romper todo Podés, podés, no, no, no, no, hay problema, no hay problema Estás en tu casa Dice vos solo vas a a Yo bien. estoy en mi casa, claro Mientras no vengas a romper ¿Vengas ¿no? a mi casa? ¿Vamos Pero, a redondear? Dale, dale, dale Bueno, me, me parece que eh, Está bueno, digamos, re replantearse eh, Bueno, esta cuestión de, del mérito Y, y estas ideologías que, que dominan la sociedad Básicamente a, a quienes benefician Y a quienes no qué tipos de, de políticas fundamentan. Obviamente se da que muchas veces se habla de eh, políticas de igualdad y bueno, no se iguala nada, ¿no? Hay mucha falacia y mucho relato en eso también. Pero sí creo que sí es importante eh, entender por dónde podemos pensar la sociedad y qué sociedad estamos construyendo. Me parece que preguntarse, bueno, qué clase de de estructura social estamos armando y a quién beneficia no y dónde está puesto el mérito, parece que es importante es decir, el mérito es fundamental, pero creo que si uno piensa el mérito solo en términos económicos no o en términos de progreso material y cree que esa lógica está por encima no de, de los derechos humanos y de los derechos básicos, lo que básicamente se genera, que es algo que vemos todos los días, es, bueno, el aumento de las desigualdades. Claro. Y con lo que todo lo que conlleva, ¿no? Primero, una gran mayoría de la población, eh, bueno, destruida, destrozada, explotada, alienada, etcétera, y dominada, ¿no? Y también lo que conlleva, porque obviamente, ¿no? Una sociedad donde se generan desigualdades, después cuando explotan las desigualdades, dice, ay, no, no ¿por qué pasó esto? No lo puedo entender, ¿No? ¿Qué, qué, qué sucedió, como si no tuvieran que ver las estructuras mismas que, que se reproducen y desde, desde qué ideologías se reproducen. Claro. Entonces, de pronto el avance de las poblaciones marginadas ¿no? o de sí. las poblaciones excluidas eh, que, que reaccionan terminan reaccionando con violencia, ¿no? la, la parte acomodada dice ay pero cómo puede ser si yo me, me, me maté para llegar hasta acá y ellos no y, y, y hacen como que no pueden entender lo que está sucediendo y la verdad es que forma parte de, de una misma violencia instituida. ¿no? Claro. Eh, si no hay igualdad de posiciones, ¿no? si no hay derechos básicos, si no hay libertades básicas, elementales, garantizadas, si no hay democracia, eh, es muy difícil, Además, es imposible suponer una, una sociedad de, de convivencia y, y de, de una armonía dentro de todo posible. Me Yo... parece que pensar en esta igualdad de, de posiciones mm -hmm. y pensar en justamente en política que garanticen eso, es, es fundamental. Lamentablemente la realidad es esto que dijimos, ¿no? Estas fuerzas, este conflicto de fuerzas y de poderes donde todavía hoy, en, en, y en el sistema capitalista o en el modelo donde vivimos, como quieras llamarlo, bueno, es un por ciento de la población que maneja el destino de todos. Entonces, ¿qué méritos individuales tenemos ahí? ¿no? Claro. Bueno, yo me voy bueno a pensarlo. Eh, Yo me voy a ir con una... Un encuentro imaginario, donde discuten dos personas y uno le dice al otro, usted no sabe lo que le costó a mi tatarabuelo echar a su tatarabuelo de su casa. Dice, usted no lo sabe, dice, todo lo que trabajó mi tatarabuelo para echarlos a todos ustedes de su casa y usted ahora me viene a mí a pedirme esta tierra de vuelta. Qué cosa, ¿no? Lo que son los méritos. Lo que son los méritos, ¿eh? Bueno, gente, nosotros nos vamos yendo hasta la semana que viene. Gracias muy grande a, a Lucas. Lucas, contame un poquito de tu sitio ahí en Internet, en YouTube, y cómo va la cosa. Así nos vamos. Bueno, va, va bien. Va haciendo va mérito. <risa> bueno, me pueden encontrar en, en YouTube. Eh, Lucas sense me pueden buscar ahí donde este canal de, de filosofía donde vamos subiendo videos reflexiones entrevistas y ¿sí? todas estas cuestiones que hacemos acá para ver si ¿sí? qué surge no para pensar un poquito filosofar plantar una, una semilla no ver el mundo quizás de otra manera por ahí alguien estuvo escuchando acá y dice ah puede ser puedo pensar esto de otra manera o quizás no y reafirmen su posición y digan esto no ¿Es todo, claro. ¿Es todo, por ahí hay ¿Es alguno todo, que sartas? Pero pues hay grupo ahí, de amigos sí. que se juntan y compran papas fritas y cerveza y dicen: venimos vamos a ver, es todo loco. Dice que yo me cago en la risa con ellos. Claro. No. Pero pueden encontrar el sitio eh, que, bueno, va creciendo va, va de a poco, lo vamos nutriendo con temas de filosofía, de, filo de política, entrevistas acá, ¿no? Construyendo filosofía, filosofía en construcción, como le hemos bautizado esto. Y bueno, también por, por Instagram, ¿no? Las, las redes sociales donde vamos trabajando y divulgando y difundiendo un poco de, de filosofía mientras pensamos y discutimos acerca de estos temas tan edificantes. ¿no? Bueno, y entonces, tan urgentes, sobre todo. ¿Tan qué? Urgentes, digo. Claro, más bien. Sí, nosotros básicamente la, la idea, lo que a mí me gusta de todo esto, es que nosotros en realidad le, tratamos de actuar como disparadores. Y que usted piense, todo lo que usted acá ha escuchado son lo que pensamos nosotros dos este, dialogando y, y construyéndonos y deconstruyéndonos. Y escuchando y de, haciendo una digestión sobre lo que vamos hablando. Pero lo más importante es lo que haga usted del otro lado. ¿Qué hace usted con su cabecita? ¿Qué decide hacer? En realidad no tiene que hacer gran cosa, no es gran cosa, no tiene que hacer pensar un poco Cómo vive y cómo quiere vivir Si es acorde de lo que usted quiere, si alguien se está abusando de usted Si usted puede cortar con esa relación de todo tipo, ¿no es cierto? La filosofía hace que tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades al crecimiento de las personas en un colectivo sano, en un colectivo justo, en un colectivo donde prime la justicia social, donde prime el trabajo para todos, donde prime que haya vivienda para todos, con dignidad, con dignidad, sobre todo con dignidad. Nos reímos cuando estamos contentos y nos ponemos tristes cuando es algo que no es para ponerse contentos, porque si no estás loco. Si te reís de lo triste No está bien la cosa Nos vamos, ¿eh? Hasta luego no, Nos vamos, Marcelo, muchas gracias Y gracias a la gente de, que nos está siguiendo uh -huh. Y nos volveremos a encontrar El próximo miércoles Acá, en Filosofía en Construcción Con Marcelo y La Hora de Burlingame. Filosofía en Construcción, para mí Es con Lucas Sens, hasta luego <risa> Chao, chao, yeah. chao. Yeah.